Estamos aquí en el municipio de Ocelo. La razón por la cual nos encontramos aquí es precisamente porque no tenemos atención a nuestra demanda. Es arbitrariamente que consideramos que colocaron una antena en el pleno centro de la ciudad. Y sin tomar en consideración la, a la gente. ¿no? Aunado a ello, pues la serie de irregularidades que se encuentran en, el, en, el, en la integración de la, o la tramitología del expediente que no hay una, una relación directa entre la mejoría que pudiera tener la, la sociedad y si el beneficio que pudiera tener nada más un particular y, este, y en ese caso pues el beneficio que estuviera en el económico del ayuntamiento con la contratación de la ley entonces este, dejar muy en claro que no estamos en desacuerdo con, con el avance tecnológico que pudiera tener esto pero lo que sí queremos y de acuerdo a organizaciones como la... Mundial de la Salud, a que, que retiraran de, de acuerdo a los lineamientos por lo menos 600 metros donde se encuentra la población, la antena, este, en comento, ¿no? Entonces, este, licenciado Romen, no sé si tenías algún comentario respecto. Sí, eh, eh. Bueno, una de las cosas es como argumenta Arturo, ¿no? O es sea, el descontento porque no se tomó en cuenta la ciudadanía de entrada, ¿no? Es decir, no, no hubo una consulta pública que reforzara el que el cabildo tomara una decisión de esta índole, es decir, eh, otorgar los permisos para, para, otor para instalar esta antena la falta de consulta pública. Luego también, eh, al parecer, existe una ausencia de, de una acta de cabildo, ¿no? donde se haya tomado la decisión justamente de, de, de instalar esta antena. ¿no? Eso como principio, luego hay otra serie de consecuencias al que la, el, el que la antena se quede en este lugar. Eh, una es, como ya bien menciona Arturo, la, los posibles posibles daños a la salud que argumenta la Organización Mundial de la Salud, la otra son los daños ambientales, el, el deterioro patrimonial o, o el de de, de la evaluación patrimonial de las, de, las, de las propiedades que se encuentran alrededor de la antena y desde luego la imagen del centro histórico, aunque ¿no? en otros momentos el ayuntamiento ha alegado no pegar tipo de cosas porque daña la, la imagen del centro histórico y bueno, pero eso no, no les importó también a la hora de la antena ¿no? entonces eh, como bien dice Arturo no, no, este, no se está en contra de la tecnología del desarrollo el derecho a la comunicación, etcétera, pero, pero lo, y justo por eso lo único que se pide es la, la, la, re, la reubicación, la reubicación donde no genere daño, ni puede ser básicamente. Pues creo que eso es todo, estamos ahorita en la espera precisamente que las autoridades este, se ponen con nosotros porque eh, si tomamos el palacio de alguna manera es precisamente porque no hemos tenido la posibilidad de dialogar con ellos sobre todo de estar en una plena comunicación y saber siquiera qué es lo que han hecho ¿no? Entonces, la gente determinó que se tomara el palacio y esperamos a que, a que el día de, de hoy mismo nos, nos, nos, nos, nos lleguemos a un acuerdo no den alguna respuesta positiva en ese sentido, y de lo contrario, tendremos que hacer las acciones legales siempre manteniendo el orden, el respeto este, de toda la legalidad. Sí, la, las acciones legales y, y, y otras serie de acciones, ¿no? es decir, la idea es armar una estrategia de, de defensa, no nada más en lo jurídico, sino también desde el punto de vista social, desde, desde el punto de vista mediático, es decir, abarcar varios frentes, porque no es justo que ya ha ya pasado ya casi un mes ya estamos cerca del mes en mes de esto, de que esto inició y a la fecha pues, no se tiene una respuesta, ni si sí, ni no se va a quedar la antena para saber qué se hace, qué se hace, qué se hace básicamente o sea, ya todo, este, pues, la gente que quiera acompañarnos, no a estar, ¿verdad? en este solidaridad, ya parece ser que las redes, este, este, conocimiento de esto y hay algunos medios de información que están este, que queremos pensar, este dando la noticia de manera de manera este, Entonces, este, a ver qué nos dicen las autoridades. Quien quiera acomodirselos, este, vamos a quedarnos un buen rato por acá y seguramente vamos no a los días que sean necesarios.